Hola amigas, ¿cómo están? Les habla Tiffany Vlogs, las invito si están viendo mi canal por primera vez a suscribirse A mostrar, allá atrás viene Jorge con Dayan están bromeando cómo está el aire del agua so, a mí me costó bastante encontrar agua, el otro día vine a buscar este quiero mandar un saludito y las voy a invitar a visitar el canal de YouTube de Brian G. Johnson y él puede ayudarlos a crecer su canal yo estoy actualmente trabajando en eso. Voy a contarles de las herramientas que han ayudado a mi canal en estos tiempos a conseguir más suscriptores. Estoy tratando de llevar mi canal a tener más, más suscriptores, mejor contenido. Probablemente abra, abra un segundo canal en donde voy a compartirles mis, mis secretos de belleza. Y mi, mi línea de cosméticos que voy a estar abriendo ahora, quería pedir perdón por la mala calidad de mis videos, yo los respeto mucho y las admiro, les pido perdón de corazón a todas aquellas que se han visto afectadas porque no, no les ha parecido bien el contenido, pero no, es, no sé que no es una excusa. Pero he tenido problemas de salud y he estado un poco mal, medicada. Y bueno, he tratado de, a pesar de todo, seguir bajando video. Les prometo que va a haber un antes y un después. Yo estoy trabajando duro, estoy en recuperación. Me operaron la semana pasada. Estoy con problemas de salud, pero a pesar de todo, amigas, y con todo esto de la pandemia del coronavirus, tratando de bajarles y mejorar mi contenido, las invito a suscribirse, las invito a activar la campana y gracias, les quiero dar las gracias y perdónenme amigas. Ahora, eh, como les contaba, hoy estamos aquí, son en Utah a las 6 de la tarde. Tenemos un día caluroso y nos estamos preparando para esta pandemia. La gente está como loca, las, no encontramos agua. Eh, me están contando, amigas, que en el SAM Club está igual. Yo hace días que vengo tratando de conseguir agua y asusta, amigas, asusta. Pero no entren en pánico. Eh, no sé qué decirles, porque a mí también soy una persona muy responsable y siempre tengo alimentos guardados, pero. Este, esto me agarró de sorpresa también eh... aquí amigas está vacío vacío y, y aquí o sea es algo este que asusta realmente bueno este, si estamos preparados no debemos de temer yo voy a contarles que siempre guardo comida miren la escasez que hay y... Bueno, eh, la gente está comprando... Como de loca, este, voy a dar la vuelta aquí. La gente está comprando... Y... Eh, realmente, amigas, quería hacer este video para... Para mostrarles lo que se está viviendo un poco por aquí, ¿no? Ahí viene Jorge con Dayan. Nosotros salimos de Apuro. Hola Dayan. Hola. Ay amigas. Viola. Miren cómo llenamos amigas de Apuro. Llevamos leche. Porque estamos preparándonos para esta pandemia. A ver, Dayan nos va a decir qué llevamos Dayan. Llevamos leche normal y chocolate Pues si se termina el normal leche y mucha agua. Cereal, cordas. Oh, Muy bien. ¿Estás cansado, papá? Llegó de trabajar. Cansado. <risa> <risa> y lo sacan de, de compras, sí. Por lo de la pandemia, verdad? Porque uh -huh. es hay que tener, hija, que llevamos. Déjenme. Mira cómo mira eso. Le, ¿Le has... hice llevar agua. No sé si ven los galones. Aquí mucho grande. agua. Uh -huh. El agua. Bueno, llevamos más por ahí, pero no alcanzamos, amigas. He venido. Esto es lo, todo lo que pudimos grabar porque mira ese show para allá. Sí, mira. lo hemos mostrado ya. Es está como está Dayan Está anti porque. ¿Por qué? Porque mucha gente ya me para el coronavirus. Están todos como, como, como asustados, ¿no? ¿Verdad Jordan? Sonríe. Está la gente en pánico, pero amigas no tienen que tener pánico, ¿verdad Jordan? No deben solo causa una tos um, en muy raros casos te da neumonía y eso este, ya en... aquí en Utah hay una iglesia muy importante y grande la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y suspendió la conferencia general amigas este la van a dar por por la, la van a estar transmitiendo por videoconferencia y ahí fue que dije, wow, esto es grande. Mi hijo siempre se ha preocupado, ha estado viendo las últimas noticias y no hemos querido preocuparnos, pero no quisiera pensar que vamos a tener que... <risas> le duelen los duelen tus pies, hija? Le duelen los pies a mi hija porque, como les contaba anteriormente, tiene... algo le picó, salió al patio. Vamos a estar monitoreándola. Y si vemos algo raro, ya salimos para la emergencia. Eh, realmente me alarmó ver que avisaron que no, no, van a, a dar, no va a haber gente en la, en la conferencia mormonas o van a transmitirla vía satélite. Y el ver que se están suspendiendo conciertos, cruceros, eh, sí, sí asusta, amigas, asusta. Hay que cuidarse mucho. Les voy a dar unos tips importantes. Lávense las manos, usen jabón No se toquen sus ojos, su boca, su nariz y van a estar bien. Traten. Y envía todo con Clorox wipes y hand, hand sanitizer cuando vienes adentro de andando afuera. Muy bien. Es, Eso es está... lo que hacemos en la escuela. Siempre cuando vinimos de recess o lunch, hacemos ponemos hand sanitizer. Muy bien. Dayan les explicó los tips para que puedan mantenerse. Si están enfermos, para no contagiarse. Y si están enfermos, este no salgan. Y guarden las medidas de higiene. Límpiense con toallitas Clorox y van a estar bien. Gracias. Gracias, hija. Porque se pone negro ahí. ¿eh? Estaba grabando y, y, uh -huh. y no había grabado nada. porque <risa> Se había salido, amigas. Este, bueno, les voy a mostrar ahora cuando salga Porque ahora vamos a apagar Como les estaba diciendo antes que se me borrara, ¿verdad, Didi? ¿Qué estamos haciendo aquí? Miren, ahí está Jorge con Jordan ahí atrás mío Thank you Are from here Este, le está diciendo que está bonito su pijama, ¿verdad? A mí también Sí, a mí también Me tuve que tomar un tile, ¿no? A Dayan le, le, le duele la cabeza de, igual que le, a mí. De mi pinky, a mí le, los le dijeron que qué bonito su pijama eh. No, ahorita le digo a papá Porque a mi no, niña se, mi algo le picó en su pirata. pinky Y se le puso morado su dedo chiquito del pie Y tiene como una picadura Entonces sí, vamos anda, a ver Es como un Little Spark <coughs> que es azul con púrpura en mi pinky de mi pata. tu pinky de tu pata uh -huh. tiene pata mi niña es como un animal y le contaban las amigas que so, ahorita me las llevo a ver el agua ok beso aquí amigas está un vacío vacío y, y aquí o sea es algo este que asusta realmente bueno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 Quería hacer este video para, para mostrarles lo que se está viviendo un poco por aquí, ¿no? Ahí viene Jorge con Dayan. Nosotros salimos de apuro. Hola, Dayan. Hola. Hola. Ay, amigas. Di ¡Hola! Cosas. Miren cómo llenamos, amigas, de apuro. Llevamos leche. Llevamos porque estamos preparándonos leche para esta pan pandemia. Pan y no, para a ver, que... Dayan nos va a decir qué llevamos. Dayan?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 que hay que tener, mi hija, llevamos, déjenme Mira cómo, mira eso. Le hice llevar agua, no sé si ven los galones. Aquí, mucho agua. El agua, bueno, llevamos más por ahí, pero no alcanzamos, amigas. He venido. Esto es todo lo que pudimos grabar, porque mira ese show para allá. Sí, lo hemos mostrado ya. Está como está, allá anti porque ¿Por qué? Porque mucha gente me ha para el coronavirus. Están todos como como, como asustados, ¿no? ¿Verdad, Jordan? Son la gente en pánico, pero amigas, no tienen que tener pánico, ¿verdad, Jordan? No deben. Solo causa una tos. Um, en muy varios casos te dan y eso Este Alright. right, all right, all right Okay, okay, okay Quería darles algunos tips. Si no te querés perder los tips, seguí mirando este video. Te invito a suscribirte y activar la campana que está ahí. Y este, estoy un poco choqueada porque la verdad que he vivido... O sea, recuerdo en los años 90 el SIDA y la, la gripa, la vaca loca. Ha habido otras pandemias, pero... Jamás vi, he vivido algo así, mundial, tan rápido y donde se agote la comida, amigas. Ven, Jordi. Voy a ir grabando, amigas. Les voy a llevar al aisle, donde está la comida de emergencia, supuestamente. No hay nada, amigas. Está la tienda...